Tú decides Moikan 50SC, el mejor control en preemergencia de malas hierbas en almendro. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.